A nuestros amigos de Toys por traernos este juego fabuloso. Que enseguida les tenemos una sorpresita para contar o no con los chicos. Vamos a hacer en conjunto con Toys. Vamos a estar haciendo un sorteo, así que muy atentos a las redes sociales y en un ratito les contamos bien de qué se trata. Eh, les cedo los honores para bueno, pasar primero sería. a surfear. Vamos. Y con Perla vamos a hacer el relato de Recién la tabla de surf. Clarita, déjame decirte que este no es solo un sorteo de surf, también estamos sorteando las medias. Eh, Viene medio flojito de medias, Sebas Salas. Mejor elección que ponerme medias Ay. blancas para chivatear en el piso, pero bueno. No, pero es sin medias el desafío, porque Vamos. te vas a resbalar, me parece. Yo lo voy a hacer descalza, mejor. Me parece bien. Me parece una mejor estrategia de descalzo, no ¿Ya? sé. Es un buen punto. ¿Quién toma el tiempo? ¿El caballero del control toma el tiempo? ¿O quién? Ah, allá los chicos. Los chicos de Toys van a calcular porque arranca Lucas a sorfear en este instante. Empezamos con todo Eso Él también sí. en cancha Lo estuvo haciendo anteriormente en otro programa Sí, en el día especial de, del niño que tuvimos Lucas ya había probado la tabla de hacer Así que se podría decir que es un jugador que está en ventaja Pero de a poco empiezan a temblar esas piernas El movimiento de la tabla también va ganando mayor celeridad Se empieza a complicar Y está a punto de cometer este, no. un hold, ¿no? Porque no se puede agarrar de la tabla el jugador Cayó. Cayó Decidido al piso, caer. duró 30 segundos, 10 Ay, segundos torvía, menos que Sebastián, Sebastián. Salas. Esto Así es que justicia. el podio lo encabeza el jugador de Ola Mendoza hasta el momento. ¿Le toca a usted? Me toca a me voy a quitar las botas. Quítese las botas. Vamos a ver cómo están las medias. Hay un tema. <risa> Nadie estaba preparado para esto con las medias, parece. Bueno. Yo clave bien medias blancas. Medias blancas, muy bien. Yo parece que sí usa las mismas medias. Querido qué lindo detalle. A ver, a ver. Clarita, a ¿se ver cuánto, estaré, Clarita? ¿cuánto postás y vos? Para que Clarita llega a los 50. Pero claro, Clarita siempre tiene ganas. Quiero decir que, porque después la gente dice, ah, Clareta, pero te va a ver la bombacha. No, chicos, tengo la calcita. Tengo la calza, pues. Sí, porque después dicen... No, me vine a preparar... Me vine a preparar. ¿Está preparada entonces Clarita Sechín para subirse a la tabla de surf de nuestros amigos de Toys? ¿Preparada Sechín? En sus marcas. ¿Listos? ¡Arrancamos! Yo te firmo, Clarice. Clarita está andando en la tabla al ritmo de su propia no, música. Quien ah, ¿Quién pudiera? Porque mirá. todo puede pasar. ¿Vos sabías, Perla? Claro, mirá esos movimientos. La tranquilidad que maneja en la, en la tabla. Tiene poco movimiento. A mí me exigieron mucho más en esa tabla. Quieren más, más fuerza. O las más, más violentas, queremos. No, no que primero, Vamos, Clarice. Vamos, La gente grita por la cabeza. Ha la calle Sáenz. ¡Vamos, Clarín! ¡Ay! ¡Clarín, ¿qué tili. pasó? rendiste? No me rendí, pero se empezó a poner más picante. ¡Bueno, ahí de lleva! Oh, por tres segundos! Pero me quedo con la medalla de plata, Lucas.